Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por venir. Bueno, Como ya sabéis, eh, durante las diferentes comisiones de seguimiento de la acción de Gobierno en el ámbito de la acción social y familia, así como en algunos de los plenos, durante estos casi dos años de pandemia, pero sobre todo en este último año y medio, hemos reclamado que el equipo de Gobierno tuviera especial atención en la atención a nuestras personas mayores. Una de las patas fundamentales que creemos que se tienen que llevar adelante y lo han demostrado, no solamente es una opinión nuestra, sino que tiene que ver con los expertos y los técnicos, es el recuperar esos nodos de relación, esas situaciones de convivencia en los centros de personas mayores que no solamente facilitan un espacio de relación, sino que permite hacer un seguimiento de la situación de estas personas. Por eso, todos los años más o menos sobre las fechas del Pilar, se suele sacar adelante la oferta de cursos que son de envejecimiento activo y que van dirigidos a mejorar el bienestar físico, el bienestar psíquico y social de estas personas. Máxime este año y medio que, como todos y todas sabéis, hemos criticado como oposición y, en concreto, como Zaragoza en Común, la situación de barbecho y de aislamiento social en el que se han encontrado muchas personas mayores en nuestros barrios. Bueno, pues lo que queremos denunciar aquí hoy es el caótico inicio de este curso en los centros de personas mayores. Debido a la improvisación y a la falta de monitores, hemos sabido que este lunes, día 23, han tenido que suspenderse muchos de esos talleres. Nos consta que los responsables de los centros recibieron información el domingo previo a lo que sería la puesta en funcionamiento de dichos talleres, advirtiéndoles de que seguramente tendrían que avisar o bien telefónicamente o bien presencialmente a las personas que se habían apuntado a dichos talleres y que por la falta de monitores no se podían llevar a realizar. Esta situación de falta de profesionales es consecuencia del pliego de concertación que sacó adelante el equipo de Gobierno. Un pliego que, además, eh, nosotros como formación, interpusimos un recurso porque creíamos que eh, faltaba lo que era la catalogación de los servicios sociales dentro de lo que es el catálogo que recoge esta función como una de las prestaciones que se deben dar por parte de los ayuntamientos. Más allá de este recurso, lo que los pliegos del concierto planteaban de primera era una precarización de las situaciones de trabajo de estos profesionales de tal manera que eh, al más del 40% de las personas que desarrollaban habitualmente estas tareas, que eran profesionales que llevaban años, han renunciado al acceso a los mismos. Y eso tiene una explicación. La explicación es que han pasado a cobrar en neto el 50% menos de lo que cobraban precio-hora. Se han descobrado en 24 horas por... El servicio por hora ahora pasarían a cobrar 12 horas, sin tener en cuenta los desplazamientos y sin tener en cuenta la preparación previa de estas clases, que como podéis entender supone una inversión en tiempo. Nos hemos encontrado. Que estas, estos profesionales han reprochado que no han tenido información preceptiva con tiempo y forma correcta del proceso, así como que se han sentido utilizadas, menospreciadas y que no se ha tenido en cuenta el caudal de formación que tenían, porque ya sabéis que con las personas mayores un elemento muy importante también es ese punto de relación, ese punto de confianza que se adquiere con los profesionales a los cuales ya conoces a largos años. Eh, lo que os hemos comentado, la primera consecuencia de este pliego de concertación es la minoración de los ingresos en un 50%. El precio ahora sale ahora a 12 euros y, evidentemente, muchas de estos profesionales han declinado la posibilidad de trabajar en estas circunstancias. Esta situación eh, no solamente supone una imprevisión por parte de la concejalía, en este caso, de Paloma Espinosa, sino también que supone una falta de cumplimiento del pliego por parte de la entidad adjudic adjudicataria, en este caso, la Fundación Federico Zanam, puesto que en los pliegos del concierto se señalaba que, al menos con 30 días de antelación al inicio de la actividad, los talleres deberían estar eh, remitidos el listado de personas participantes en los mismos y quienes los impartirían. Es decir, 30 días antes del inicio de los talleres debería estar recogido, y así aparecen los pliegos del concierto con la entidad, el listado de personas señalando pues, los medios humanos y materiales para poder ejercer esta actividad. Por lo tanto, creemos, por un lado, la imprevisión y falta de organización por parte de la concejalía. Hay que resañar que en las múltiples veces que hemos pedido información en este ámbito de las personas mayores, porque nos parece muy sensible, si nos ha dicho que había un plan A, un plan B y un plan C, a fecha de hoy, desde luego, el plan A no ha funcionado. Y, por otro lado, nos encontramos con que la entidad adjudicataria no ha cumplido con una de las cláusulas que creemos que es fundamental, que es, con un mes de antelación, tener una relación de las personas que van a dar estas actividades. Esto, además, nos parece especialmente grave porque, eh, según se detalla en el pliego de la concertación, un 6% del concierto y un 15% del precio hora, de en total 45.000 euros, van destinados precisamente a coordinación y gastos de infraestructura. Por lo tanto, una tarea que antes se realizaba por parte de los directoras y directoras de los centros, que conocían a sus usuarios, que tenían información detallada, eh, y próxima, esa actividad, vuelvo a decir, que son gastos de coordinación y gastos precisamente de infraestructura, 45.000 euros, no han servido para solucionar este tema. Un gasto que anteriormente no existía, puesto, como os digo, eh, se estaba ofreciendo a través de la red de directores y directoras de los diferentes centros de personas mayores de la ciudad. Bueno, pues como ya sabéis, lo que estamos planteando es que nos parece muy grave que estemos hablando de, efectivamente, en torno a 500 plazas disponibles, sabemos, según nuestros datos de hoy miércoles, en realidad solamente hay 150 personas mayores inscritas. Evidentemente, eh, creemos que esto es una falta de previsión, una falta de capacidad de organización. Y, por supuesto, creemos que responde al, al concierto que supone una precarización de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, nosotros no descartamos, y lo anunciamos aquí públicamente, que una vez que el recurso de reposición que presentamos fue desestimado, pues creemos que igual tenemos que interponer un recurso eh, en este sentido... Mmm, porque creemos que efectivamente no, que se valore la situación actual, un recurso contencioso administrativo, puesto que a fecha de hoy creemos que es una prestación básica que el Gobierno de la ciudad no está prestando y que está negando eh, la posibilidad de que las personas mayores de la ciudad puedan acceder a unas actividades que nos consta, que se han estado reclamando durante toda la pandemia, que no entendemos que no se hayan podido facilitar Teniendo en cuenta, por supuestísimo, las medidas preventivas, sabemos que en el mismo momento que los centros de personas mayores municipales estaban cerrados, los centros de personas mayores dependientes del Gobierno de Aragón sí que estaban abiertos. También estaban abiertos los centros sanitarios, se hacían actividades deportivas en centros polideportivos, por lo tanto, seguimos sin comprender esta situación. Y creemos que después de un año y medio sin tener estas actividades, esta puesta en escena y esta falta de previsión, desde luego, tenemos que denunciarla, por lo tanto, barajamos la posibilidad del recurso contencioso administrativo.